quinientos hermanos había aparecido después solamente a unos cuantos en los olivos y habiendo hablado con ellos fue ascendido y una nube recibe al maestro ya no fue visto Varones vestidos de blanco se juntan a ellos Varones galileos que estáis mirando hacia el cielo Este mismo Jesús que ascendió al cielo el que vendrá ha de venir, así vendrá, en su palabra escrito está, la señal se mostrará y el hijo del hombre en las nubes aparecerá, así de gentes ahora lo esperan saben que el tiempo está cerca florece la higuera es una virgen prudente que está preparada lista si acaso esta noche su amado llegara es la esposa vestida de blanco, sin mancha ni arruga. Se distingue porque es perfecta su santa hermosura. Y espera a Jesús que venga del cielo.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 Esposa esperando está. Si eres joven y esperas a Cristo Y le quieres servir en verdad Tu deber es estar siempre listo No te engañe la perversidad Es muy fácil seguir el camino Que nos marca este mundo tan cruel Espíritu Santo previno, no consientas el consejo infiel, es muy fácil vivir en el mundo alejado de la santidad, pero piensa en el dolor. ama y que él siempre des la razón el Espíritu Santo la flama tiene siempre tu fiel corazón el consejo de Dios te previene sé valiente y Él te ayudará que andar en el mal no conviene Porque al tiempo lo escarmentará Busca siempre la sabiduría Y persiste en amarla también Sirve a Cristo, Jesús, noche y día Asegura tu vida en el bien entrega a servir al Señor, va con Cristo, ha sido de su mano y cantándole a Él con fervor. Este joven se siente seguro y confiado en su Dios estará y por fe y ganó su futuro por los siglos con Dios vivirá. es muy fácil vivir en el mundo, alejado de la santidad, pero piensa en el dolor profundo, que te espera con seguridad, es por eso, La flama tiene siempre tu fiel corazón. esperanza de mi alma tu sido fortaleza suprema que asegura mi vida en el mar tumultuoso, por el mal removido sin perder la confianza en lo que has prometido Sé que sin ti no tiene caso vivir, sin esperanza y sin Dios, triste será el existir, las olas fuertes del mar, nadie podrá resistir, firme y segura. La del alma que sostiene al cristiano para poder soportar las tormentas malignas, demostrando con calma la fe y la confianza que los hace esperar. No tiene caso vivir, sin esperanza y sin Dios, triste será el existir. Las sola suertes del mal, nadie podrá resistir. Nos has venido al corazón de tu pueblo que con sangre has comprado para que aguante las pruebas en este mundo perdido hasta llegar a la patria que tú nos has prometido Tiene caso vivir sin esperanza y sin Dios. Triste será el existir. Las olas suertes del mar, nadie podrá resistir. Las olas suertes del mar, nadie podrá resistir. Pidierais, no dudando más creyendo obtendréis, tened en Dios, todas las cosas son posibles al que cree. Aumenta mi fe para poderte agradar y en la tormenta caminar sobre la mar que los enfermos al orar puedan sanar. Y cuando haya una batalla que ganar, el sol, la luna se detengan al clamar, que la montaña puede en agua sepultar esa virtud fuerte escudo. Te pido, Señor.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 ¡Gracias! Ya es tiempo que no volverá. Debemos hoy analizar en qué se va a utilizar. Se debe en bien aprovechar. No en vanidad, desperdiciar. Ya no es tiempo de dormir. Es tiempo de despertar Vamos hermano el tiempo a redimir no a la televisión Perjudica su programación Mejor dedica tiempo a la consagración Y a tu familia da un momento de atención Navegar la red, solo para entretener Mejor ya ver en qué ayudas al pastor E involúcrate en la evangelización días son malos hoy, el mundo cada día peor Acecha de cerca el león, astuto cual siempre el dragón Primero distrae la atención, después viene la tentación Nacen en el ser la pasión, después se convierte en obsesión Alerta hermanos, se suma la salvación Dino a la televisión, perjudica su programación Mejor dedica tiempo a la consagración y a tu familia da un momento de atención Dino a navegar la red Solo para entretener Mejor vi a ver en qué ayudas al pastor E involucrate en la evangelización Fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo, pues celebramos Por tu esfuerzo galardoño, te daré Al que esmerado lo trabaje y gane el doble Los parabienes del Señor recibirá Más al ocioso que en la tierra el don esconde a las tinieblas, él lo echará, si trabajamos, mira hermanos. sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo, pues celebramos, por tu esfuerzo galardón yo te daré. Que el trabajo sea constante Dios no es injusto Ni olvida tu labor Con alegría Testificarás triunfante Yo de la viña Soy trabajador Si trabajamos Mira hermanos Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo Pues celebramos por tu esfuerzo galardoño te daré, por tu esfuerzo galardoño te daré. Hasta la muerte mi señor Quiero servirte con valor Y llegar hasta la meta vencedor Quiero ser fiel Que en esta vida mi señor Mantenga firme el corazón y en limpieza el vestido de honor La profecía de que servía, mucha sabiduría, no es garantía Mejor te pido mi Señor, con todo el corazón, guárdame bien Cada día, sienta por tu obra, amor. Quiero ser fiel, Trabajando y cantando, mi Señor. Ofrendando y diezmando con amor, Siervo inútil, que obtenga galardón. La profecía, ¿De qué serviría mucha sabiduría? No es garantía Mejor te pido, mi Señor, con todo el corazón Guárdame fiel, Pues la profecía ¿De qué serviría mucha sabiduría? No es garantía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 Cuando tú se has hallado fuera Se salvarán Pocos o muchos Alcanzarán La entrada a tu reino Eternal Cuando el padre de la familia Haya cerrado la puerta ¿qué será de ti buen amigo Cuando tú seas hallado fuera Por entrar por la puerta estrecha Que muchedumbre, anhelará Mas yo os digo, que no podrán La puerta angosta, ellos hallar Cuando el padre de la familia Haya cerrado la puerta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 Mándame Señor que estoy atento, te escucho con amor mi santo Dios Como aquel varón dentro del templo, llegó hasta su oído tu dulce voz Mándame Señor con tu palabra, hablándole a las gentes de tu amor diciéndoles que solo Cristo salva, que vengan y les sirvan con amor. Mi anhelo es vivir para agradarte, y con tu ayuda santa serte fiel. Mi corazón sabrá glorificarte, no importa que la copa sea de hiel, Ciego fiel sin fatalismo, que cumpla mi deber de corazón Que no practique nunca el egoísmo, y siempre esté sujeto a la razón Quiero serte fiel y obediente, como Samuel profeta demostró Pedro nos enseña a ser prudentes, a ser mansos y humildes enseño, mi anhelo es vivir para agradarte y con tu ayuda santa hacerte fiel, mi corazón sabrá glorificarte, no importa que la copa sea de hiel. Prometo ser siempre valiente, también siendo dechado de la grey, Al enemigo cruel hacerle frente, amando siempre tu divina ley Que lleve yo a las gentes tu mensaje, hablándoles de Cristo y su poder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 Consabra glorificarte, no importa que la copa sea de hiel caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidor. A los egipcios y librando a Israel Por un ritual que hicieron Sacrificar un cordero Y untar la sangre en el dintel Así la pascua instituye Recordarás a tus hijos Lo que en Egipto mostré ¿De quién nos amó primero? De gran manera he deseado la Pascua Antes de morir, dijo el Señor a los suyos y se dispuso a impartir, tomó el pan y dio gracias Lo partió y les dio, esto es mi cuerpo les dijo Y esta copa es mi sangre, que es derramada para redimir Un nuevo pacto instituye, y cada vez que se hiciere Haréis memoria de mí Este vaso representa la sangre del cordero El pan simboliza el cuerpo del que murió en el madero Con una limpia conciencia de amor verdadero Hagamos memoria de quien nos amó primero